Saludos, estimadas maestras y maestros. Soy Juan Frías. En este video instructivo, les mostraré cómo realizar la publicación de las calificaciones en la plataforma ProBus Académico a modo de acta supletoria. Lo primero que debemos tener en cuenta es el nombre de usuario y la contraseña para ingresar a la plataforma ProBus Académico. Son las mismas que las que se utilizan para acceder a Microsoft Office 365. Una vez se coloca el nombre de usuario y contraseña, se hace clic en Acceder. En caso de no tener su nombre de usuario y contraseña, puede escribir al personal informático al siguiente correo electrónico, ayuda.ufec.edu.do. Si tiene su usuario de Office 365 de manera predeterminada en su computadora, puede también elegir esa opción. Una vez haya logrado acceder a su perfil de docente, podrá visualizar en el menú de la izquierda el botón que le guiará hacia el espacio de calificaciones. Se llama Operaciones. Luego de haber hecho clic sobre el botón Operaciones, se despliega la opción Calificaciones. Luego de hacer clic en Calificaciones, se despliega el panel de digitación de notas. Hacemos clic en el mismo. Luego de haber pulsado el botón Digitación de Notas, hacemos clic en Digitación de Notas Profesor. Una vez que hagamos clic en Digitación de Notas Profesor, se desplegará el panel para que seleccionemos el periodo académico en que se encuentra la materia que queremos calificar. En la parte superior, seleccionamos el periodo y luego hacemos clic en la lupa o buscar para que se reflejen las asignaturas. Una vez hecho esto, se reflejará las materias del periodo seleccionado y es en la parte de la derecha de cada asignatura donde podremos colocar las calificaciones. Al extremo derecho, debajo del renglón acciones, aquí mostrado con la flecha roja y amarillo, está el botón editar, mostrado aquí a mano derecha la parte superior. Una vez seleccionada la materia con la que se quiere trabajar el acta supletoria, se debe completar, seleccionamos el o la participante a quien se le creará dicha calificación, sin exceder lo contemplado en cada renglón. Mostrado aquí en pantalla, en la parte en donde se muestra con la flecha superior extremo izquierdo, los botones que nos guían para poder hacer el proceso de calificación, a través de acta supletoria. Cuando haya hecho clic en el botón Crear acta supletoria aparecerá una pantalla como la mostrada aquí. Se le debe colocar la calificación correspondiente y se siguen los pasos para culminar dicho proceso. Se puede observar en pantalla los pasos que se van avanzando hasta el reporte final de que el departamento de registro recibirá el requerimiento sobre la calificación bajo el proceso de acta supletoria, mostrado aquí ahora en las franjas azules. Esto ha sido todo por este video. Es el fin de la presentación. Gracias por su atención y muchas gracias por compartir este material en nuestra comunidad de docentes. Hasta luego. Se despide Juan Frías.